Pinky Winky. Pinky Winky. Dipsy Dipsy La la. La la. Po. po. Los teletabis. Teletubbies. Dicen. ¡Hola! ¡Teletabis! Siempre abrazos. ¿Dónde se han ido los teletabis? Oh.